Los deseos primarios de toda persona son progresar y ser feliz. Muchos piensan que una forma efectiva de lograr esos anhelos es la riqueza. Sin embargo, así como hay personas pobres y ricas, hay países con iguales características. La diferencia entre unos y otros no está en el tiempo durante el cual han sido habitados. Así lo demuestran casos como los de India y Egipto, que albergaron grandes civilizaciones hace miles de años, y hoy en día son pobres. En cambio, Australia y Nueva Zelanda, que hace poco más de 150 años eran territorios casi deshabitados y desconocidos, son ahora países desarrollados y ricos. La diferencia entre los países pobres y ricos tampoco está en los recursos naturales con que cuentan. Japón, por ejemplo, es un país muy pequeño, del cual el 80% es montañoso no apto para la agricultura ni la ganadería. Sin embargo, es una potencia económica mundial que a manera de inmensa fábrica flotante recibe materias primas y las exporta, transformadas a buena parte del planeta, obteniendo de ello riqueza. Suiza no tiene océano, pero cuenta con una de las flotas navieras más grandes del mundo. No tiene cacao, pero fabrica los mejores chocolates. En sus pocos kilómetros cuadrados se pastorea y cultiva solo cuatro meses al año, ya que en las demás las condiciones climáticas no son favorables, pero produce los mejores lácteos de toda Europa. Al igual que Japón, un país sin recursos naturales que exporta bienes y servicios de excelente calidad, Suiza es un país pequeño cuya imagen de orden, seguridad, y trabajo lo convirtieron alguna vez en la caja fuerte del mundo. Tampoco la inteligencia de las personas marca la diferencia. Así lo demuestran muchos estudiantes de países pobres que emigran a los países ricos obteniendo resultados excelentes. Otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que visitan las fábricas de los países pobres y al hablar con ellos nos damos cuenta que tampoco hay diferencia intelectual. Finalmente, tampoco la raza marca una diferencia. Tengamos presente que en los países centroeuropeos o nórdicos, los llamados vagos del sur, demuestran ser una fuerza productiva, no así en sus propios países donde nunca supieron someterse a las reglas básicas que hacen grande una nación. Lo que realmente marca la diferencia entonces es la actitud de las personas. Al estudiar la conducta de los individuos en los países ricos y desarrollados se descubre que la mayor parte de la población sigue estas reglas, sin importar el orden que se discuta, la moral como principio básico, el orden y la limpieza, la honradez, la puntualidad, la responsabilidad el deseo de superación, el amor por el trabajo, el respeto a la ley y a los reglamentos, el respeto al derecho de los demás y el afán de ahorro e inversión. ¿Necesitamos más reglas? Por supuesto que no. Sería suficiente cumplir y hacer cumplir estas simples reglas. Lastimosamente, en nuestros países latinoamericanos y en el resto de los países pobres y subdesarrollados, solo una mínima parte de la población la sigue en su vida diaria. No somos pobres porque nos falten recursos naturales o porque la naturaleza haya sido cruel con nosotros. Simplemente carecemos del carácter para cumplir estas premisas básicas y elementales del funcionamiento social.